¿Qué tal? Sí, pues sí. Ay, ayer no me conecté porque estaba reventado. ¡Qué, qué raro! ¿Qué sería? Sí. No sé. <risa> no sé. Sí, Así hombre. Por sí, hombre, tío. Javi. Está jugando al pu. Echamos una puja Javi. Sí, vamos, yo siempre que lo pillo. El pase, chef, siempre. ¿Para qué? ¿Los veo? No poco bueno, estar familia. divisa. No puedo si. ¿Qué has hecho, Jai? Mira lo que hay ahí, por, ahí, por, ahí, por, ahí, por ahí. Ya Ese no lo sueles usar mucho. Ahora cuando juguemos los tres, tendremos casi un grupo, porque si no. Yo no sé cómo puede jugar Gaby. Estoy mal, eh. Lo que pasa es que tiene que estar dando al botón PS y ¿eh? silenciando. Mira, yo, yo voy a empezar a. ¡Mierda para ti! ¡Que tenía la puta ventosa! ¿Por qué? A mí me falta una Para que ponga el Ah, ¿no? Ah. Vincular la cuenta Con Rocket League Pues vincular sí. la A? Eh. Mal. Vayamos esta mañana, el No te lo voy coger, tío. Estaba, estaba cosiendo a un hombre, tío. Joder. Tío. <ríe> No he terminado de coser, he visto la llamada de perdido. Hostia, hombre, hombre, digo, espérese ahí, señor, que sale un poquillo. Tío, es mi, Y el hombre ahí sale. ¡Ay, ¡Ah, hijo de puta! ¡Director, director! ¿Qué pasa ahí? Ah, estoy llamando a mi colega. Ah, bueno, bueno, ahora te cose, cállate ya la boca, hostia. cago con no, los muertos. Pues que cuando, cuando me iba a chocar el otro, le salté, le salté por encima y caí de espalda. Y claro, como el balón iba para adelante, pues se me frenó. ¿Eh? Estoy encerrado, tío. No puedo, no puedo decirse ¿no? no ah, sí, sí, sí. Por el lado, por el lado. ¡No! ¡Puta mala suerte! Ven aquí, rata callejera, te gustan los túneles, eh. Me gustan los túneles. Hostia, puesto tú por escondite, eh. Por aquí ya, están aquí de billas, chaval. Uh, no, pero, pero iba, iba bien, bien. qué rabia es que ya se, no. se me iba... no donde no veo si te mueves sí. si no te mueves no no si te mueves veo que hay movimiento no te veo pero veo que hay movimiento como cuando está en la hierba que te tiras si no te mueves no te veo pero ves movimiento y ya te fijas en la zona Malo. Bueno, ya sabes dónde voy a marcar, ¿no? Puta. Ahí. Chumasera. Y. ¿Sí? Pero ganaste o no. Esto se nos vale Bien, bien, bien Buena, eh. Yo mi récord de muerte son 10 En una partida Más de 10 Un capullo, no te lo ni tú El Nissan GTR es un coche que va muy bien, eh, chef. Ahora claro, yo individuales gana un montón. Pero no me mataba más de 10. Tengo ahí la esquina clavada. Se te la partida, es un partidón, eh. Uf. Uh, Uf. Uh. Ya, ya, ya, ya. Ya, pero ya. no confío mucho. Porque yo no soy un pro de estos que vamos a buscarla, o Si me puedo esconder mejor. Madre mía, pero ¿tú has visto qué pedazo de centro me he marcado? Mira, Jai, mira, mira, mira, mira, mira, mira. que me ha hecho ah. centro, ¡pum! Ah. Hostia, Javi. ¡Coño, pero soy dos, yo cabrones. Sí. cabrones! Vamos a ver. Lo digo, perfecto. Bueno, perfecto. Llego, llego. Te vas lo su juego.